Desde el área de Mujer de Izquierda Unida de Granada denunciamos el espaldarazo que el PP ha dado a la plataforma 8 de marzo. Es un lamentable suceso que Diputación y el Ayuntamiento eh, hayan dejado la plataforma y, y se haya desvinculado después de trabajar mmm, institucionalmente 20 años, desde el año 94. Eh, esto quiere decir que... Eh, todo lo que se había conseguido en, en la ciudad de Granada con los colectivos de mujeres, las asociaciones y las instituciones, eh, han dejado de, de, de funcionar. Eh, por eso desde, desde Izquierda Unida exigimos que se hagan eh, desde el Ayuntamiento y desde Diputación políticas efectivas de igualdad, efectivas y reales, de igualdad para, para Granada. Y, y que se luche contra la feminización de la pobreza a través de políticas de empleo que son los que tienen y deben tomar medidas directamente en las políticas municipalistas. Eh, otra, otra cosa que exigimos es que, que la reforma de la Ley de, la, de Administración Local que incide directamente en la pérdida de derechos de las mujeres por lo que influye en la asistencia directa municipal eh, se, se corrija y, y no, no se plantee esta reforma de la Ley de, de Administración Local.